Eh, buenos días. Eh, la Biblioteca Nacional de Chile, en concordancia con la Agenda 2030 promovida por la UNESCO, ha asumido la labor de fomentar el acceso igualitario de las personas a la información como un medio de fortalecer los lazos culturales en la sociedad. Con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de este propósito, se ha estimado oportuno expandir y dar un nuevo impulso al servicio digital de la institución pensando en una nueva lectura de las colecciones digitales. Es así como el pasado 20 de abril de mi, del 2016 se inauguró un servicio que tiene la cartografía como exponente de innovación, que consiste en dotar al mapa que hemos convertido a una versión digital, incorporar sistemas de información geográfica para facilitar la localización de un objeto espacial ...en un sistema de coordenadas y datum determinado, ...para que el usuario vea visualizado sobre la Carta del Territorio Nacional... ...algún evento del pasado. La nueva plataforma digital es en la actualidad un importante eje... ...del desarrollo de la capacidad de difusión de la Biblioteca Nacional Digital... ...que reúne actualmente una diversidad de servicios... ...que permite tanto a productores de información como a usuarios presenciales y remotos, participar de las nuevas formas de crear, compartir, conservar y utilizar el conocimiento gracias a las posibilidades que aportan las tecnologías de la información. Hoy, a los ya conocidos servicios como Memoria Chilena, Bibliotecario en Línea, descubre nuestras colecciones y el archivo de la web chilena, se suma el nuevo servicio que hemos denominado Mapas Patrimoniales y que está desarrollado de manera conjunta entre la Biblioteca Nacional de Chile y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. La biblioteca es depositaria de importantes colecciones documentales, varias de ellas consideradas patrimoniales, de las cuales alrededor de 9.000 piezas corresponden a mapas, planos y atlas que dan cuenta de la forma que históricamente se han empleado para representar los distintos aspectos y cualidades que se dan en el territorio nacional. A través del sistema digital, cumplimos con la misión de difundir dichas colecciones a la ciudadanía, así como también con esta nueva plataforma ofrecemos una nueva forma de lectura conducente a tener una comprensión más dinámica de los mapas y planos que nos permiten saber más y mejor sobre el territorio gracias al perfeccionamiento de la disciplina cartográfica, que nos transporta también a distintas etapas de la historia del país y del mundo, pero en particular a la visión y al pensamiento de las distintas sociedades acerca de lo que concebían como su territorio, el ajeno y el por conquistar, que a través de distintas formas de expresión convirtieron a los planos y mapas como herramientas técnicas y políticas que comunicaban tanto acerca del avance del conocimiento científico como de proyectos y deseos de dominio del territorio. El material cartográfico fue incorporado al proceso de digitalización en el año 2014. Hasta la fecha tenemos digitalizado alrededor de 6.831 piezas y este año esperamos incorporar otras 3.600 piezas más. Para dar alcance a otro propósito, desde el servicio Mapas Patrimoniales, nuestros visitantes podrán ir directamente a los otros sistemas de información que ofrece la institución. Quedan conectados al catálogo Descubre, al sitio de contenidos Memoria Chilena y acceso directo al documento digitalizado. De esta manera, cumplimos con otro de nuestros propósitos, el cual es que nuestros usuarios puedan acceder directamente a los diversos servicios de información sin tener que hacerlo por cada uno de ellos de manera separada, contextualizando la información disponible en cada aplicación. Las fuentes para confeccionar esta nueva plataforma deriva de las colecciones cartográficas que se resguardan en la sala sección Mapoteca y Sala Medina. Ahora bien, la georreferenciación es una técnica de posicionamiento basada en puntos de control que permite asociar la imagen digitalizada con una base cartográfica por intermedio de la asignación a cada punto de un par de coordenadas. En la imagen encontramos una cruz en rojo, tanto en el mapa digitalizado como en la imagen digital, estableciendo esto lo que se denomina puntos de control, Aquí en, eh, en el ejemplo señalado es una forma geográfica, pero también puede ser la esquina de una calle, algún monumento o edificio histórico. Y luego esto se hace coincidir y se utilizan dos sistemas internacionales, que es el sistema de coordenada universal transversal de Mercator, o su sigla UTM, y el Sistema Geodésico Mundial 1984, cuya sigla es WGS84. Una vez georreferenciada, se importa la imagen a la plataforma propietaria denominada ARGIS Online, resultando la superposición de los mapas antiguos sobre la imagen satelital, que es una diversidad de mapas bases, que son calles topográficas, de topografía u otros proporcionados por ESRI. También dicha plataforma permite desarrollar aplicaciones interactivas pudiendo ser vista directamente desde el portal de mapas que se encuentra incrustado también en otras páginas web como es nuestro caso en la Biblioteca Nacional Digital. El proceso de georreferenciación lo podemos apreciar en este plano de Santiago de 1552 hasta 1585, de Tomás Taller Ojeda, donde he destacado la manzana Alameda, MacIver, Merced y Ahumada, y esto se ha hecho calzar con la imagen digital. Aparece un poco deforme la imagen, pues mientras más antiguos, los planos eran más imprecisos, debido a que estos eran el resultado de una percepción o de mucha imaginación en algunos casos. En su etapa inicial, la plataforma cuenta con 46 piezas de mapas y planos que están organizados en aplicaciones que representan ciudades, lugares o regiones, contextualizando cada una de estas piezas dentro de un marco histórico, junto con superponer y transparentar sobre una diversidad de mapas bases que se le ofrece al usuario. Una de estas aplicaciones es de Santiago, en donde acá les presento un mapa antiguo con su contexto histórico y una leve transparencia. Y aquí el mismo mapa destacando la cuadra en la cual se encuentra ubicado el edificio Biblioteca Nacional. Oh. Tenemos otra aplicación sobre los eh, mapas de Puerto Montt, en donde se puede ver reflejado la diferencia que hay en el borde costero, que este es un mapa de 1896. Y también acá podemos apreciar el calce casi perfecto de las cuadras con la imagen satelital. Otro sobre el cabo de horno, que es una plataforma que surge en conmemoración de los 400 años de descubrimiento de dicho paso. Y es muy interesante porque, aunque este es un mapa que fue elaborado en el 1600, sí daba un acercamiento a lo que era el territorio, esa parte del territorio, que es el extremo sur de Chile. También tenemos una cartografía histórica que abarca mapas del siglo XVI al XIX, y es muy interesante porque podemos apreciar los territorios ya conocidos y los que aún no eran explorados. En esta imagen es un mapa mundi de Diego Rivero de 1526, en donde el contorno de Chile no está eh, dibujado. Y también eh, acá eh, quiero demostrar la ilustración que también se pueden apreciar en estos mapas. Hay una mucha, es muy rico en expresiones artísticas y en colores. Y la última aplicación que tenemos visible en este momento es la expansión de Santiago, que está en base a la cartografía eh, de la institución desde 1793 hasta el 2015, en donde se puede apreciar cómo la ciudad de Santiago se fue expandiendo. Aprovechando esta ocasión, les quiero mostrar tres aplicaciones que estamos próximos a publicar, que tienen que ver con los mapas del norte, este es muy interesante porque es un mapa de 1884 y pareciera que no tuviera mucha técnica, pero tiene un, ca un calce casi perfecto con el territorio actual. También tenemos un mapa de concepción y también la cartografía histórica de Chile. Este es un mapa de 1768 mandado a elaborar por uno de nuestros gobernadores, que fue don Ambrosio Higgins. También tenemos el mapa de Chile de Claudio Gay de 1841, considerado el primer mapa que representa a nuestra nación como república, y eh, un mapa de, que, tiene, que se compone de varias hojas de 1929 y que muestra al territorio actual de Chile. Para concluir y dar paso a la segunda parte de la presentación, quiero destacar que este espacio muestra el potencial que la georreferenciación sea aplicada a colecciones bibliográficas. Ahora dejo con ustedes a Bernardita, quien hablará sobre el portal de mapas. Bueno, buenos días a todos. Eh, antes, lo que era una hoja de papel en un cajón, con un mapa dibujado, hoy es una fuente para el conocimiento del territorio del pasado y en particular de sus dinámicas a lo largo de la historia de nuestro país. En particular, aquel que quedó representado y reflejado en cartografía, eh, Bueno, y del territorio mundial también, ¿no es cierto? Y además, la novedosa, un poco lo que demostró Ana María, es que es accesible para todos. Es decir, no tenemos que esperar que salga el último paper o el libro de historia para poder ver finalmente ese mapa reflejado en un cuadrito de 3 centímetros por 3 centímetros, sino lo tenemos disponible fácilmente y de manera muy, muy entretenida. Eh, esto lo ha permitido el trabajo de la Biblioteca Nacional con la digitalización y además el trabajo conjunto que hemos potenciado y que algo de, cuyo resultado lo tenemos a la vista ahí. ¿Ah? Partimos con un mapa sobre un globo, que fue lo primero que nos, fue el desafío que nos impuso Ana María, poner un mapa, un mapa, un plano antiguo sobre el globo y poderlo ver de una manera dinámica, entretenida. Sin embargo, nosotros como somos una unidad que trabajamos con el territorio, empezamos a ver que los datos que estaban en los mapas eran también muy interesantes de explotar. Y quisimos profundizar en todo ese rico potencial y estamos en eso, estamos recién empezando, creo que es un camino todavía muy largo por desarrollar. ¿Ya? Y eh, yo creo que también hay algo que quiero destacar, que es la posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinario. Esto surge de la, frente a la, a la posibilidad de tener geógrafos, historiadores, geomáticos, eh, periodistas, ¿ah? yo que soy conservadora, restauradora, bibliotecarios y un montón de, de otras personas que están trabajando de manera conjunta en un trabajo que yo diría que es más bien transdisciplinario también, que sa sale de los límites de nuestras disciplinas. Lo que estamos viendo ahora... Permite contextualizar un viejo mapa y su contenido también en el tiempo y en el espacio de manera dinámica. Además de hacer posible integrar información de, de múltiples imágenes y fuentes gráficas en una sola plataforma y poderlas ver juntas, eh, podemos incorporar además fuentes bibliográficas que no, no se visibilizan usualmente junto con los mapas, eh, a la vez de documentos también que están guardados en, eh, en los diversos fondos de la diva Estamos viendo aquí una, la aplicación que mencionó Ana María, Vamos a verla rápidamente para no consumirnos el tiempo. Esta aplicación reúne eh, muchos, varios mapas, una secuencia de mapas de la Ciudad de Santiago de los distintos momentos. Usted sería entretenido que la pudieran ver, se puede ver en, eh, en, las, en sus aplicaciones móviles también. Y lo interesante de esto no es solamente esto, que es súper entretenido y que nos hemos dado cuenta que ya hay muchos, muchas bibliotecas y centros de investigación o que ya tienen este tipo de aplicaciones con las cuales también compartimos el interés y la motivación. Sin embargo, también quisimos ir un poquito más allá eh, y poder sacar datos de aquí que nos permitan poder generar nuevo tipo, otro tipo de información. Entonces, qué es lo que hicimos aquí fue, eh, además de, la, de generar transparencia, empezamos a sacar los datos que estaban contenidos ahí, y a partir de la digitalización, es decir, el dibujo del entorno de la ciudad, se generó, a ver, vamos a ir mostrando, cada uno de los planos de la ciudad de Santiago tiene un polígono al entorno, que es el límite urbano de la época. Entonces lo que se hizo fue dibujar los distintos límites urbanos y se, se, se operaron. Eh, chup, estoy, ya estoy atrasada. <risa> eh, en una aplicación que se llama Línea de Tiempo, se pusieron juntos y se, se vinculan con, la, con el año, entonces eso permite hacer esa animación de ir viendo, sin necesidad de estar aprendiendo y apagando, cómo la ciudad fue creciendo desde su fundación, ¿eh? desde la época en que se el primer plano. Lo interesante también es que tenemos, eh, se puede ver cada una de las, de las fuentes de la bibliografía, y, eh, además, bueno, interesante también es que en esta aplicación tuvimos que integrar información actual que fue proporcionada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son los límites históricos. Por ejemplo, este es el límite actual de la ciudad de Santiago. Eso es lo más interesante que hay. Si quieres, vamos, seguimos con, con la siguiente. Yo lo que, lo que quise mostrar a partir de esta aplicación es cómo no solamente mostrar la imagen linda, hermosa, con una estética particular de la época, sino también mostrar cómo podemos extraer información que es tremendamente potente. Luego, eh, a partir de, de esta aplicación, han ido surgiendo otras ideas, y una de ellas tiene que ver con el trabajo con, con eh, las salitreras. Empezamos a pensar en una temática que fuera de interés para el país, y en particular porque tenemos salitreras que son patrimonio mundial, y descubrimos fuentes muy interesantes, en particular dos, que son... Eh, ¿No es cierto? El álbum de las salitreras de Tarapacá de, de Budá y compañía, digamos, que una empresa que es del año 1889, que entiendo, fue eh, encargada por el presidente de la época, y además un mapa eh, de un libro de Semper y Mitchells, que se llama La industria del salitre de Chile, que es del año 1904, que fue, que es parte de una de, una, de la revista oficial de Minas, Metalurgia y sustancias salinas, del año eh, 1904. Creo que es 1908. ¿sí? Entonces, tenemos dos fuentes de información. En, en este caso, eh, la información es, del álbum es bien interesante porque habla de información estadística, pero no lo muestra en ningún mapa. ¿sí? Pero es, si ustedes ven ahí, tienen todos los, los haberes, digamos, todo lo, el capital, además, eh, el propietario, quiénes son los trabajadores, cuáles son los materiales de trabajo con los que cuenta cada una de las salitreras. Y... A su vez, tenemos este mapa que está en un libro plegado, que está digitalizado, eh, donde aparece la información relacionada. ¿no es si ustedes se fijan, ahí están los caminos, las aguadas, mineral, salar, pertenencias mineras, etcétera, que se complementan? Ahí está, tenemos por una parte, digamos, el, el capital y los, los haberes, y por otro lado tenemos la infraestructura y el territorio. Entonces, lo que se hizo fue que Gerardo, que está allá arriba, ah, está en, en, en la cabina, eh, dibujó, en, sobre el mapa, digamos, en el, a través del, del el proceso de digitalización que se hace con un sistema de información geográfica, cada una de las líneas de, de los caminos, de, la, de los puntos de la salitrera, las aguadas, los, eh, la línea del tren, uy, se nos había apagado, la, la línea del tren, eh, las pertenencias mineras, todo lo que había todo lo que eh, estaba dentro del mapa, y lo, lo pusimos sobre un, map, un, un atlas digital, eh, o sea, perdón, un visor de mapas, que es una de las aplicaciones también, y que permite ver toda la información integrada. Entonces, además de, de poder mirar, ¿no es cierto?, todas lo que son lo, las, las oficinas propiamente tal, podemos ap apagar y prender todo lo que son los caminos, ¿no es cierto?, el ferrocarril toda la infraestructura que necesitaba las la salitreras para poder trabajar. Y también los caminos que estaban en proyecto, entre otras cosas. Cañería, las pertenencias, etc. Además, podemos ver, además de esto, podemos eh, apreciar en la, de manera simultánea cuál era la capacidad, ¿eh? la, la capacidad productiva del, de la salitrera, eh, con esos que se llaman puntos de calor. ¿eh? y que aparece ¿no es cierto? la mayor o menor capacidad mientras más cálido es el, el, el color. También podemos apreciar aquí un, un, unos polígonos con los, unas manchas, con los números de trabajadores de cada una de las salitreras. Y vamos viendo también cuáles son las aquellas... Vamos vinculando la información, además, no solamente una por una, sino también de cómo se iba relacionando todo este sistema de, de, de, de, de salitreras del norte. Y a su vez también podemos ver el salar. Hubo Faltó información todavía que queremos incorporar que tiene que ver con los mapas geológicos, que también van a aportar otra, otra dimensión de, de, del territorio donde se inserta. Estas aplicaciones, esta aplicación todavía no está en, en proceso. Las otras aplicaciones, algunas de las cuales mencionó, la, que, que, que son la de Concepción, la de mmm, los mapas de Chile y las ciudades del norte, van a estar eh, esta semana, así que las van a poder ver al final de la semana. Si quieres, podemos volver. Yo creo que mejor tú la... Bueno, rápidamente lo que nos motivó fue, eh, empezamos a pensar ya no solamente en aplicaciones aisladas, sino también en temáticas, en, en distintas maneras de ver en la misma cartografía, eh, que es, por ejemplo, el territorio político... El, el territorio y procesos socioculturales, los territorios según autor, que también son reinteresantes, eh, la, lo que llamamos la geobiografía, que no es la biogeografía, sino que la geobiografía, donde aparecen lugares vividos, visitados, etcétera, por personajes, y a la vez apreciar la técnica cartográfica, algunas de las cuales, algunas algunas cosas que señalaste tú, Ana María. ¿Ya? ¿Podemos ver la siguiente, Gerardo? Por ejemplo, en este caso tenemos una aplicación que, eh, que es la carta, eh, el Map, Map of the World, de Vicente Di Maiolo, que, eh, a, eh, a, eh, a la cual podemos llegar a través de estas tres líneas, que es el territorio político, entender ¿no es cierto? cómo fue que el mundo fue siendo conquistado por, por los europeos, cómo fueron reconociendo el territorio y generando cartografía, no es cierto, a partir de ese reconocimiento, pero a la vez reconocer al, al autor. El autor es un, es un artista que también refleja su, su, su representación, sus representaciones a través de la cartografía. Y la, también eh, entender cómo la técnica cartográfica va, va siendo superada cada vez más en el tiempo. Eh, si quieres vamos a la última. Bueno, yo quiero. Eh, creo que el, el, lo más importante de, de este trabajo es la capacidad de integrar a múltiples profesionales de distintas unidades de la Divam tenemos un equipo, bueno, que conformamos, eh, Darío Toro, que está sentado aquí, que es geógrafo, Ana María y yo, que somos parte de la coordinación de este proyecto, además eh, a Gerardo Riquelme, que está ya en la cabina, eh, que él ha sido el que ha materializado esto y que domina perfectamente el portal, que no es fácil, se requiere mucho tiempo y mucho, mucho practicar, eh, a su vez, Hemos trabajado con dos historiadores, con Mario Monsalve, que trabaja en la Biblioteca Nacional, y con Katy Fimeister, que trabaja con nosotros, eh, quienes han hecho, dado, le, ha, le ha dado el contenido y la seriedad que amerita también tener un, este tipo de, de, de aplicaciones. Y eh, el equipo de la Biblioteca Nacional, que nos ha dado eh, el soporte también y nos ha permitido ser como un equipo editorial, eh, que conforman Roberto Aguirre, Daniela Chute, Felipe Solís y Nicolás Rojas. Y eso, y les agradecemos a todos por esta por estar presente.